Yeah, de peca producciones. El caen. Aquí con el Joe. ya, yeah. Esa peña. De Peca Producciones. El puto Caen con el puto Joe. La en la Cantoná. En la cantonada Conjunción de situaciones, más puntos de desencuentro Acciones, reacciones, todo mi mundo me dio un vuelco Conjunción de situaciones, más puntos de desencuentro Acciones, reacciones, todo mi mundo me dio un vuelco Emancipación temprana para evitar males mayores. Me fui, no tenía nada, infinidad de emociones. Pensaba solo nunca, podría con ello. En medio del desierto, la soledad del camello. Lo único que tenía era un profundo dolor. Y la certeza que en mi vida no existiría el rencor. No existiría el rencor. Corazón en este estado. Sentimientos en pedazos. y más abrazos, corazón anestesiado, sentimientos en pedazos, hace falta en este mundo, más besos y más abrazos, estrecha los lazos, valora el amor, confía en ti mismo y nunca te creas un dios, utiliza el fuego para purificarte, demuéstrala a la gente hasta donde llega tu arte, hasta que te arten, que no puedan pararte. Y aunque lo intenten no consigan lastimarte. Si un caso aparte, aunque no te comprendan, prefiero ser el disco que dejaron en la tienda. Deja que aprenda, ven, siéntate a mi lado. El respeto que tengo lo gano sin ir armado. Siempre corador, siempre involucrado. No pienses que de esto yo quiero salir. Esa es la gran lacra que busquen el dinero, que busquen llenar sus arcas Pon sentimiento en todo lo que hagas, podrá ser una mierda pero eres tú quien la cagas Pon sentimiento en todo lo que hagas, podrá ser una mierda pero eres tú quien la cagas Pon sentimiento en todo lo que hagas Yo, El puto K le pone sentimiento, el puto Joe le pone sentimiento en la canzona poniendo sentimiento per Barri, en lo que toca este momento <risa> ¡Que se caen a los mandos de la maquinita más friki que te puedas echar a la cara! Yeah. ¡Qué puto crack caen! <risa> ¡Pam! <risa> yeah.